Seguramente has escuchado del psicoanálisis, pero ¿sabes realmente qué es? ¿Sabías que el psicoanálisis está más presente en tu vida de lo que tú pensabas? Ahí te van unas frases. Estoy bien neurótico. Me proyecté. Lo estoy haciendo inconscientemente. Lo estoy reprimiendo. Estoy bien psico, Creo que tuve un lapsus. Si te fijas, todas estas frases que utilizas provienen del psicoanálisis. ¿Por qué sería el psicoanálisis de Freud importante en nuestra vida cotidiana? Principalmente porque cosas que son inconscientes en nuestra vida están teniendo relevancia y las estamos llevando a la conciencia. Hacer consciente lo inconsciente. Y este es un gran paso para empezar a cambiar. Hay quienes le llaman autoconciencia, pero te digo por qué no me gusta ese término. Me resulta redundante decir que nos damos cuenta de lo que nos damos cuenta. Consideremos lo siguiente, si quieres cambiar un aspecto de tu vida, lo puedes hacer entendiendo el inconsciente. Atendiendo eso, sabrás dónde iniciar el cambio.